Soy promotor del programa Pro Huerta de San Nicolás y quiero agradecer en primer lugar al ingeniero Andillo que es quien un día me dio la posibilidad de pertenecer a esto y a Rivera que me convocó digamos, para participar y poder mostrar eh, mi experiencia en esto en lo que yo llamo eh, biosolarización para un... Eh, acostado sistema de una parcela de una huerta familiar agroecológica. Que yo te pase, no, está bien. El objetivo del, del ensayo que yo hice es eh, verificar la eficacia de este proceso de biodiversidad de suelo en un como decía, un acotado sistema de parcelas en vuelta agrícola familiar estoy acostumbrado a... de la práctica de solarización eh, una de las posibles para suelo sería eh, una definición geológica que es la de cada capa que cubre el planeta en una definición más sobre el tipo eh, botánica podríamos decir que es el lugar donde la planta despecha eh, sus raíces, donde tiene su anclaje es donde nace y se desarrolla. Pero definitivamente y para nuestros fines, y como objeto de la práctica de biosolarización, decimos que es un ámbito donde transcurren una cantidad de reacciones de tipo físicas, químicas y microbiológicas, todo lo cual hace que debamos considerar al suelo un organismo vivo. Un organismo vivo que está formado por un 45% de mineral, 25% de aire, 25% de agua y tan solo un 5% de materia orgánica, eh, cantidad suficiente para que en una cucharada de, escuchaba decirlo de suelo eh, podamos encontrar más microorganismos. Eh, habitantes del este planeta. Esos organismos que lo habitan son, dentro de la microfauna, eh, hongos, bacterias, eh, nematodos, protozoos, Ya una fauna un poco mayor <coughs> sería lombrices, eh, pies y bichos bolitas. Esta pequeña introducción sobre el suelo eh, fue para eh, hablar de cuál es el del sistema del objeto, de, el, de la práctica donde se realizan las prácticas de, de la biosolarización. Estas es fueron las parcelas del ensayo: la número 1, la parcela solarizada y la 2, la parcela de El eh, ensayo consistió en cavar a unos 15 centímetros más o menos de profundidad de la parcela de ensayo, depositar hojas de crucíferas, eh, riego a saturación, reintegro de la tierra extraída, cobertura con nailo transparente durante 40 días, retiro de la cobertura y siembra de especies a evaluar y evaluación del desarrollo de las mismas y parcela en estudio y parcela en el, en parcela en el ahí está en las, en las eh, hojas de crucíferas depositadas eh, deposité eh, eh, principalmente Estas, como se dijo, eh, ya estuvo muy bien explicado, que generan eh, unos, unos eh, gases conocidos como isotidosianatos eh, por un proceso conocido como hidrólisis enzimática. Esto yo lo descubrí que era eso porque un día consultando eh, sobre la posibilidad de hacer eh, un compost de utilización de crucíferas, Pensando que esa, ese desprendimiento de los isotiercianatos eh, podría perjudicar a la, la fauna microbiana de compost y eh, me dijeron que no porque eso se hacía por un proceso justamente llamado hidrolisis enzimática que si sí, lo que abundan en un proceso de compost eh, son enzimas así que no habría problema Ahí ya está con la cobertura del nylon y con una humectación eh, a saturación que eh, tuvo lugar durante 40 días. Ahí ya están las dos eh, parcelas, la parcela de ensayo y la, la parcela del testigo. Y las especies sembradas para evaluar en el ensayo fueron eh, rabanito y aceca, para hacer una eh, cuya lo que se obtiene es de raíz y otra lo que se obtiene eh, es de hojas. Bueno, acá ya están las primeras eh, eh, apariciones de, las, de lo que había cerrado. En la parcela 1 vemos el desarrollo y en la 2 eh, vemos que es mucho menor y a su vez eh, han aparecido una serie de malezas que no aparecen en la parte solarizada. Lo que quiere decir que también la solarización es importante para la el control de maleza acá continúa la, la, el desarrollo eso que se ve allá atrás al último no, no pertenece al ensayo de otra otra eh, siembra que hice creo que en ese caso era rúcula podemos eh, ver cómo continúa la, el desarrollo de una y de, de otra de las, de las especies. Esto es más o menos el intervalo, lo que estoy haciendo, intervalos de, de una semana entre una toma y otra. y bueno, se sigue profundizando la diferencia y también vemos el tema de maleza, cómo se, se controla con este proceso y ahí estaría ya tomada la... ya cosechada, lo, primero los rabanitos y vemos cuáles fueron las, los resultados obtenidos en la, en, la, en la parcela 1, que es la biosolarizada y en la 2, eh, donde eh, era la muestra testigo. Eh, la diferencia es clara, porque tenemos en la parcela solarizada, eh, en las distintas muestras, eh, 28 gramos, 31, 23, 38, 41, 40, contra 9, 5, 7, 14 gramos, 20 gramos, y 18 gramos eh, correspondientes a la parcela testigo. Sí, disculpe la demora de la presentación pero no es la no es la, máquina, la computadora mía que estoy acostumbrado a manejar que es más fácil con el mago claro. acá no, Bueno, de esta manera ya termina? Y bueno, acá hay una gráfica eh, que es muy tan que eh, podemos ver la diferencia eh, en el caso de los rabanitos, eh, las que están de color celeste son las de la del ensayo hecho eh, con organización. y en el anaranjado es lo eh, de, de la parcela de No tengo evaluación de la cega, porque esto de los fue eh, como que es un cultivo de, de, cose de cosecha corta. Eh, las selgas, eh, faltaba un poco más para gastar, pero una inclemencia climática de la que hubo este, produjo algunos daños que cuando quise poder ingresar a los lotes, a los lotes como digo de alguna manera, eh, no, no fue posible entonces ya eh, no estaba en condiciones de poder evaluarlo. Lo que me queda pendiente para un próximo ensayo es ver la perdurabilidad en el tiempo eh, hacer un estudio comparativo de ver eh, cuánto tiempo eh, puede durar, digamos, este de la práctica de la biosolarización sin tener que volver a hacer eh, otro procedimiento de biosolarización. Así que bueno, eh, el principio es eso, porque lo, lo mío, como ya explicaba, es una eh, práctica así de tipo de huerta familiar eh, Lugar de, lo mío es eh, más que nada experimental eh, no es eh, digamos tan productivo, sino que lo que hago de tubo productivo, bueno, hago sí para consumo, eh, algo por ahí, hago eh, trueque con algún vecino que tiene alguna plantación de, de, de unos limones impresionantes, eso de eso de, que llaman de todo el año, ¿no? de toda temporada. Y... este en sí, la huerta mía no tiene más de, sumando los distintos sectores, no tiene más de unos 20 metros cuadrados, pero es lo necesario, suficiente para poder este, eh, experimentar y hacer estas experimentaciones que yo hago. Otras experimentaciones que he hecho son todas, que son a nivel, eh, digamos, de huerta familiar, que quien tenga una mínima huerta, eh, sin necesidad de muchos elementos eh, puede realizarla y son por ejemplo ensayos que eh, van a permitir que alguien que se va a iniciar en una huerta eh, me ha pasado mucho me han, muchas veces me han llamado pero ¿Pues, decir ¿qué te parece acá? ¿cómo está el terreno para, para hacer una huerta? Eh, son ensayos simples que pueden dar una idea de cómo está el lote donde se pretende iniciar una huerta como pueden ser ensayos de textura, de estructura, y de pH y otros ensayos menores. Y todo lo que pueden hacer a que eh, después eh, se pueda llevar a cabo una huerta eh, en un terreno ya con ciertas condiciones. Eso lo puede hacer mínimamente quien tenga una huerta una sin tener que eh, apelar a un minucioso análisis eh, químico de suelo. Así que eso sería más o menos lo que yo experimento. Me queda todavía pendiente algunas, tengo algunas asignaturas pendientes que, es, que quiero realizar, que es un ensayo que ya ahí requeriría un poco más de algún otro elemento, como puede ser un par de cajas de Petri, eh, papel de filtro y alguna... Eh, solución de nitrato de plata y, y de hidróxido de sodio es el ensayo conocido como eh, eh, cromatografía de suelo en papel de filtro y que puede dar una, una idea del de, de, de, de, estado del suelo en cuanto a materia orgánica y a parte mineral ese es un ensayo que tengo pendiente me faltan tener esos materiales, entonces poder tener esos materiales y después ya se, da, eh, se echa a poder hacerlo. Así que, bueno, en principio es eso. Eh, no sé si puede ser, veo que mayormente lo que se trata acá es eh, un poco el cultivo extensivo, pero bueno, por ahí eh, se puede transmitir. Eh, esto le resultó al verlo, le resultó interesante a un ingeniero agrónomo de Marco Juárez, creo que es, y yo lo descubrí hablando sobre suelos en un programa de Canal Rural y lo contacté lejos de que yo creía que me iba a responder este, bueno, me respondió, se interesó y me pidió la, la presentación para hacerlo eh, para llevarla a los pro huertas de la zona eh, cabe mencionarlo, es el ingeniero Marcos Barbora no sé si alguien... No eh, podemos hacer desde Juárez, creo de Córdoba. Así que, ¿Alguna pregunta para Gabriel? Sí, no. Bueno, um, tenemos dos. Eh, a, la, a la parcela testigo, ¿le puso algo, eh, algún fertilizante o algún fumigante previo o post No, no, no, no nada, ah, nada, nada. Directamente para, para poder ver okay. eh, una con todos los agregados de humectación, okay. eh, crucíferas. Nylon no, no. y la otra nada, directamente para ver la reacción, así eh, sin nada. Sí, sí. Eh, la fecha de la solarización y si le da sol durante todo el día, porque había una pared, esa pared del sur. Sí, sí, eh, fue hecho en una época de que hubo mucho calor, estuvo más o menos en febrero, por unos 40 días y eh, hubo sí, sí, pero algunas eh, horas de, de, digamos, de, de sol suficientes para poder hacer y ver los, re, los resultados que tuve ¿no? porque es un ambiente muy común en una huerta familiar ¿no? claro, claro, sí, porque, sí porque sí, tiene... cuando uno habla de solarización por ahí piensa en sol pleno y por ahí ese, en esa condición de alguna manera sí sitio y... Sí, sí, no, durante buena parte de, también del día este, tengo, Así que aparte estaba esos días, como ya digo, fue de mucho calor Así que este, eso incluyó, tuvo que ver Fueron eh, 40 días donde hubo temperaturas que promediaban No, en no menos de 30 grados todos los días, en freno febrero Sí, a ver, ¿quién? ¿Cuántas preguntas? ¿Por acá hay una? Por una? Una, dos y tres A ver el... La experiencia de él es hacerla, digamos así lo abierto. El techo extra del invernadero, ¿la ¿ayuda? ¿Favorece con los tiempos que tendría que estar haciendo la solarización? Y a ayuda a que, a que hay mayor temperatura. ¿Te va a ayudar a... En... Claro. Eh, en cuanto a la eficiencia, compararla a campo y en el invernadero. Quizás a campo eh, hay ma mayor uso de la radiación, porque no tenés el filtro del techo del invernadero. Porque... Ah. La solarización fue desarrollada a campo, no en el invernadero. Los primeros ensayos se hicieron a campo. Eh, creo que en Hawái. Y después Catán, en Israel, hizo muchísimo trabajo. Lo que tiene <coughs> el invernadero, si ustedes eh, habrán visto que nosotros el testigo... También con los años va teniendo menos nemátodo, porque también cada vez que solarizamos el testigo, un poco se solariza porque se calienta mucho el invernáculo. Entonces, bueno, no sé si te contesté la pregunta. Por lo que es la temperatura global, creo que sí. Por lo que es la radiación, quizás no, porque a campo abierto va a haber mayor radiación. En el caso, usó un aero transparente, ¿no? Sí, no el cristal. No, acá tenemos... tengo en cuenta, dos, cuenta dos, el defensor, yo también tengo eh, tienda de, de, de insumos, y, eh, sin tener en cuenta el defensor, pero creo que me dio un buen resultado igual. Bueno, acá Gabriel te quiere hacer otra pregunta. Gabriel, eh, la pregunta mía es, si no me queda claro, eh, las hojas de Ludo eh, ¿van en la superficie o van enterradas? No, yo hice, primero hice una, digamos, como decía, un cavado, de, digamos así, de unos 10 a 15 centímetros. Ahí hice una humectación a saturación, le agregué la crucífera, volví a humectar para que fuera dotar la, digamos, la humectación y después volví la tierra que había separado, la volví a, a tapar toda la crucífera en lo que había puesto. Y ahí otra vez riego. Y, este, y después, la cobertura de nylon. Y no, no, no hice otros agregados de agua durante los 40 días. Eh, no fue necesario porque estaba saturación, digamos. No, no era necesario. Porque no quería levantar el nylon, eh, para que se, porque se los gases de pleno se podían perder un poco. El, entonces no. o, otra opción hubiera sido poner eh, eh, cinta de riego. No, nada, pero no me dio resultado igual. Bueno, después ¿Eh? Mi pregunta ya la respondió de buena pregunta, eran dos. Que era cuántas veces había regado, que ya indicó Gabriel que regó cuando ella...